En este vídeo te voy a enseñar cómo programar mejor aplicando principios de código limpio. Hay muchísimas maneras de conseguir que tu código se entienda mejor, pero en este vídeo me voy a centrar en las más sencillas y efectivas. Mi nombre es Diego Castaño, soy ingeniero web y hoy te voy a enseñar tres trucos súper fáciles que puedes aplicar desde ahora mismo para mejorar enormemente tu código. Código limpio es aquel que es fácil de entender y modificar por cualquier programador. El término código limpio como tal lo popularizó Robert Martin, más conocido como el Tío Bob. La idea principal es que debemos escribir código para que pueda ser leído y de vez en cuando ejecutado. De este modo, un buen indicador de calidad del código es la cantidad de what the facts que produce en el lector. Si quieres ser un buen programador y dedicarte al software, es imprescindible que te leas su libro Clean Code. Puedes comprar el libro electrónico en Amazon en el link que he dejado en la descripción del vídeo. Este libro tiene más de 400 páginas y en ellas encontrarás multitud de técnicas para mejorar y limpiar tu código. Sin duda deberías leer este libro, pero también es cierto que es muy extenso y bastante técnico. Por eso me ha parecido buena idea aplicar el principio de Pareto al código limpio. El principio de Pareto dice que tan solo un 20% del esfuerzo que hagas será el responsable de un 80% de los resultados. Por eso en este vídeo me voy a centrar en ese pequeño número de cambios fáciles que puedes hacer para mejorar enormemente tu código. Para explicar estos cambios voy a utilizar como ejemplo esta pequeña aplicación web que he hecho, que se trata de una granja. Tiene una serie de animales, muestra por pantalla los sonidos que hace, encuentra cuál es el animal que hace el sonido más corto, que es la vaca, y los sonidos que hacen los animales pero invertidos. Ahora mismo la aplicación está hecha con un código bastante malo, pero vamos a ver paso a paso cómo convertirlo en código limpio. Lo he resumido en tres consejos prácticos. Número 1. No pongas comentarios en tu código. Es posible que vaya en contra de lo que te han enseñado pero muchas veces el tener muchos comentarios en nuestro código es síntoma de que lo estamos haciendo mal. Es preferible tener un código autoexplicativo y que se entienda a tener un mal código comentado. Es muy raro que sea necesario poner comentarios en tu código, salvo casos extremos como que estés programando una API o una interfaz pública que van a usar otros programadores no deberías poner comentarios en tu código. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de comentarios que no deberían estar en el código. A la izquierda tenemos eh, la clase principal del código malo y a la derecha tenemos esa misma clase pero mejorada, la versión de código limpio. Podemos encontrar un primer comentario encima de esta clase que se llama AnimalMNGCMP no se entiende nada y por tanto hace falta un comentario que nos explique que es un componente que gestiona los animales de una granja. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues quitando ese comentario y poniendo un buen nombre a la clase, como por ejemplo granja component, siguiendo la convención de Angular de que los componentes terminan en component y que el nombre debe explicar lo que es. En vez de un Animal Manager, podemos decir que es una granja. No tengas miedo de utilizar palabras que se entiendan. Más abajo nos encontramos con otro comentario. Está encima de este código misterioso que se llama O. Y dice, encuentra al animal con el sonido más corto. ¿Es realmente necesario este comentario? ¿O bastaría simplemente con, como vemos aquí, renombrar la función? Get animal con sonido más corto. Y ya está. No hace falta el comentario. Debajo vemos que hay otro más que dice Ordenamos los animales la longitud de sus cantos. Que Este es otro tema. Hay veces que los comentarios ni siquiera van a estar bien escritos. Cuando añades comentarios a un código, estás añadiendo complejidad. Y ya no solo tienes que mantener ese código en el futuro, sino que tienes que encargarte de actualizar los comentarios y asegurarte de que concuerdan con cada cambio que haces en el resto del código. ¿Cómo nos podemos librar de este comentario? Pues poniendo buenos nombres de variable. En vez de esta misteriosa variable o, podemos utilizar animales ordenados. Y en vez de meter aquí a piñón el código de una función, lo podemos extraer a un método que se llame comparar longitud de sonido. Y se entiende muchísimo mejor. Y aquí tenemos otro ejemplo típico de comentario, que es un jeje, un comentario que no aporta absolutamente nada. Por tanto, ni siquiera podemos saber qué es lo que hace este método. Si leemos los comentarios que hay dentro, ya sí podemos hacernos una idea. Y aquí pone, ordenamos los animales la longitud de sus cantos que es lo mismo que ponía arriba. Bueno, nos ocuparemos de los duplicados más adelante. Por ahora vamos a cambiarlo, igual que hemos hecho antes, por un buen nombre de variable, animales ordenados. Debajo pone devuelve el array con las cadenas dadas la vuelta. Esto se entiende mucho mejor si simplemente sacamos este código de aquí a otro método que se llame invertir sonido. Recibe una cadena con el sonido y le da la vuelta. Como veis, la clase con el código limpio tiene más métodos con nombres más largos y específicos que describen lo que hacen, pero los métodos son más cortos porque hacen una sola cosa. Número 2. Evita el copy-paste. Evita copiar y pegar código a toda costa. Porque cuando lo haces estás duplicando código y si en el futuro quieres cambiar la manera en que funciona ese código, vas a tener que hacer muchos cambios en distintos sitios. Si es necesario, compra una batería de coche, conecta un polo a la tecla control y otro a la tecla V, lo que sea necesario para recordar que no debes hacer copy-paste. En el lado izquierdo, en el código malo, podemos ver un ejemplo de lo que pasa cuando haces copy-paste, esta función de aquí y esta de aquí, tienen código idéntico que utilizan para ordenar eh, los animales en función de la longitud de sus sonidos. En la versión de código limpio lo que se ha hecho es extraer esta comparación de animales por su sonido a un método aparte que se llama comparar longitud de sonido. Y este método es utilizado tanto por este como por este, para ordenar los animales y así no tenemos el mismo código repetido. Si en el futuro quisiéramos modificar la manera en la que se ordenan los animales tan solo, tendríamos que modificar este método. y Número 3. Reemplaza los switch. Cuando estás usando un lenguaje con orientación a objetos como puede ser Python, Java o TypeScript, utilizar estructuras switch o ifs encadenados, que viene a ser lo mismo, es síntoma de que no estás aprovechando el polimorfismo. Aquí tenemos un ejemplo, en este método getSonido, se hace un switch con la variable nombre, y en función de si es vaca, perro o gato, tiene un comportamiento distinto. Devuelve mu, wow o miau. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues en TypeScript vamos a hacer uso del polimorfismo transformando esta clase animal en una interfaz que simplemente especifica que un animal debe tener un atributo nombre que será una cadena y un método GETSONIDO que será también una cadena de este modo para implementar cada uno de estos comportamientos que tiene aquí juntos el código malo lo que hacemos es crear unas nuevas clases clase vaca, clase perro y clase gato que eh, implementen esta interfaz. Aquí tenemos la clase gato, la clase perro y la clase vaca. Como veis cada una de estas clases es sencillísima, tiene muy poco código y es evidente lo que hacen. Y así nos hemos ahorrado utilizar estructuras Switch, porque si en el futuro quisiéramos añadir más animales, tendríamos que tocar todas las funciones que tengan este tipo de Switch. Aquí abajo en la descripción he dejado un enlace al código que he utilizado durante el vídeo, pero si tenéis cualquier duda no dudéis en dejar un comentario. Me gustaría también mandar un saludo a toda la comunidad de Web Bizarro y darles las gracias por la gran labor que están haciendo divulgando el conocimiento sobre el desarrollo web. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a Me Gusta y compartirlo en redes sociales. Y si quieres aprender más cosas nuevas, suscríbete ahora al canal.